Hoy 2020 vale la pena arrancar de cero en un canal de YouTube Todos somos Nico y Lean, él no es de Chilean Creed Chile, claramente por eso no lo vieron nunca, pero hoy lo invitamos porque nos pareció súper interesante que pueda estar acá para hablarnos un poquito de YouTube. Él es la razón principal por la que creamos el canal. Cuando nosotros, no? y sí, cuando nosotros arrancamos en YouTube, él ya tenía un canal, tenía más o menos los suscriptores que tenemos nosotros ahora y fue el que nos empezó a motivar con la idea de bueno, hagan esto, funciona, ya ganaba unos pesos en YouTube, así que la idea es poder hacer unas preguntas a él que nos sirvieron a nosotros y que les puedan servir a ustedes también. Sí. Bienvenido. Muchas gracias Nico, eh, saludos a todos. Mirá, antes que nada ahí, para que lo tengan ya. Va a aparecer la... ahí todo abajo. Eh. Ahí el, sí, sí. El y ahí y vamos ahí vamos a ver qué grande. Ahora por hora maestro, gracias. gracias. Chao. Chao Expreso Río Negro. La primera pregunta que tenemos para el día de hoy para Lean es si incluso hoy 2020 vale la pena arrancar de cero en un canal de YouTube, eh, por ahí para muchas personas dicen no pero llega un montón de gente, bueno que era también lo que pensábamos nosotros, a sí. ver qué opinas al respecto. Totalmente, creo que es el momento ideal. Eh, creo que YouTube en Argentina está en un momento ideal para arrancar porque, bueno a ver, tenemos dos temas, primero que nada, el momento cultural y todo, creo que, eh, como que nosotros siempre estamos atrás de, de Estados Unidos de todo lo que fue pasando allá, allá primero hubo una, una, una primera ola de Youtubers que, que, bueno, nada, son los más conocidos por ahí hoy en día, pero después de esa primera ola donde eran como pocos y conocidos entre ellos y qué sé yo, después vino toda una ola de pequeños creadores, de gente que tiene por ahí cien mil, y viven de eso que parece un montón pero en realidad es bastante conseguible, yo creo que… ¿Cuántos suscriptores tenés hoy Leandro? Hoy 17.000 Hace eh, un año tenía los mismos que tenemos nosotros hoy, solamente para que tengan ahí por sí ahí. eso es lo que justo estábamos hablando hoy, eh, es otra ola, yo, si no una ola de, de creadores, bueno tenés otra ola que es la ola del crecimiento, es básicamente pegarla con un video, y ahora están martillando detrás, que grande es, eh, pegarla con un video que es Nah, un video con un video se hace popular. A mí me ha pasado, por ejemplo, hablando de la tarjeta Walla, que es muy conocida. Eh, me pasó hablando de Hackintosh, que eh, Hackintosh es cómo hacer una Mac en una PC, cómo instalar en el sistema operativo de Mac en una PC. Bueno, eso tuvo, tuvo muchas, muchas visitas. Y últimamente, el tema del dólar, de cómo comprar dólares de forma legal y qué sé yo, eso también tuvo muchas visitas. Y bueno, son olas, son olas que te van dando empujones grandes de sí. seguidores a nosotros nos pasó con el video de la traffic eh, que tiene alrededor de casi 80.000 vistas o ya debe tener las 80.000 vistas ese fue un video que de una semana para la otra van bueno, a aparecer ahora tipo los grafiquitos explotó, literalmente explotó y pasamos de menos de mil suscriptores a los que tenemos hoy tres mil y piquito después el crecimiento fue mucho más lento con eso llegamos a las horas de reproducción también por ahí para los que no saben es un buen dato youtube te pide llegar a mil suscriptores y 4.000 horas de reproducción, que parece un montón, pero es súper alcanzable para sí. poder empezar a monetizar. Ahora bien, segunda pregunta, dos. Um, una vez que empezás a monetizar, ¿cómo haces tipo para cobrar esa plata, no? Porque es eh, principal, la, la duda que tenía yo, que te la pregunté hoy, claro. la duda que tenía mucha gente, es decir, bueno, ¿cómo haces realmente plata en YouTube? Ese es justo el tema de que, que iba a responder la primera pregunta, que dije una segunda parte, bueno... Eh, es un buen momento para arrancar en YouTube, a nivel de eso, de que cualquiera puede hacer un canal de YouTube. Hay canales de YouTube en Estados Unidos, por ejemplo, de gente que junta basura. Eh, basura para allá, que son televisores nuevos, hey, ¿no? sí, El que, el que dice, por ahí tiene No sé si sí, eso es tendrá una copia, copia. No Ay, no sé pero qué. es genial, es genial. Por ahí está el cable cortado y el chabón arregla el cable y ya tienes un televisor nuevo. Bueno, eh, hay canales de todo. Podés ser chef, podés ser lo que tú quieras, entonces es un buen momento para arrancar. Pero la contraparte que tenemos en este momento actual, estamos hablando del último mes, fue que Google sacó, eh, terminó su convenio que tenía con Western Union por razones desconocidas por el momento, entonces dijeron a partir de creo que febrero o marzo del año que viene se deja de cobrar por Western Union donde se pagaba bien, Western Union te paga bien el dólar, yo por ejemplo estoy haciendo más o menos 300 dólares por mes, me lo pagaban a 13 pe eh, 130 pesos. Entonces es una buena plata, es un sueldito, son 40 lucas más o menos. ¿Cuántas visualizaciones más o menos tenés son que tener para llegar a 100 dólares que es lo, lo mínimo que te pide YouTube para poder para hacer poder el caso cobrar por mes, si no se te junta el mes que viene. Me ha pasado al principio que obviamente tardaba tres meses en juntar esos 100, 110 dólares y cobraba. Sí, nosotros tenemos 8 dólares, Bien. para que sepan. <risa> <risa> Ey, es un montón, es un montón, son como 800 pesos a Argentina, Argentina. Sí, eh. sí. Eh, no, mil pesos en realidad, porque Man. ya le digo, si te lo paga Western Union te lo paga 130. El tema es que bueno, terminó ese convenio y a partir de febrero o marzo se termina de cobrar por Western Union y ahí se va a poner bastante complicado el tema, el panorama, por eso hay como una queja global entre todos los creadores de, de, de YouTube de, de Latinoamérica, porque no solamente pasa en Argentina, si bien acá te lo pagan bien por el tema del dólar, es mucho más fácil para otros países de Latinoamérica cobrar por Western Union, que cobrar con cheques porque obviamente los bancos te sacan te retienen su parte, tenés que pagar impuestos. Son un montón de quilombos que van a traer, pero bueno, que vamos a ver cómo se soluciona. Pero la cuenta fácil que yo puedo contarles, por lo menos por los temas de los que yo hablo, son más o menos un dólar por cada mil visualizaciones. O sea, necesitas eh, cuántos Cien mil para sacar 100 dólares. Es Parece un mucho, número, sí, pero un número, pero es alcanzable, es alcanzable. También. Eh, por ahí, algo que sea un poco más alentador, eh, que para eso uno dice, ¡Den! No voy a llegar nunca, es que no solamente te sirve YouTube para hacer plata en YouTube, sino para que la gente vea las otras cosas que vos haces. Y además, eh, te cuenta todos los videos, no es que solamente los nuevos o las visualizaciones, o sea, son las visualizaciones de todo el mes en todos tus videos. Entonces a mí me pasa a veces de que tengo un video de hace dos años, hablando de un X tema, se pone justamente ahora de moda de nuevo, y como mi video es más viejo, está como mejor posicionado y genera visita y a veces digo, me está generando visita a un video de hace dos años y me está generando buena plata. Entonces, la verdad que eso está a tener en cuenta. Cuanto más videos tenés, más posibilidades tenés más de más sí, que alguno la pegue. Sí, eso Exacto. es eh, es como toda red social, es constancia. ¿sí? Sí. Eh, eh, bueno, eso lo aprendimos de él. A nosotros ahora nos está costando pero estamos grabando esto. Eh, mientras más videos vos subís, más posibilidades tenés de que, como dice Leanne, alguno la pegue Si alguno la pega, te puede pasar lo que nos pasó a nosotros con el de la traffic que explotó Eso te lleva a que mucha otra gente pueda ver de tus otros videos qué más tener Y si algo le interesa poder consumir de eso Y además, uno tiene la posibilidad de linkear su red social con otras redes sociales, con otras páginas Que la gente vea qué es lo que estás haciendo en otro lado Por ahí este no sea el mejor lugar para vender tu producto final pero sí para mostrar todo ese proceso y que la gente después pueda llegar ahí y comprarlo en ese lugar. Sí, de eh, La constancia aparte es eso, es, te pones a hacer un video y se te ocurre uno por ahí en el mismo video que estás haciendo, por ejemplo ahora, no sé, hablamos de alguna pavada en este momento y digo, uy, che, pará, se me ocurrió ya idea. Y es así, la constancia es como que te da a empezar a publicar y a meterla, detrás, meterla, a meterla, eso está buenísimo. Se está un auto. Bueno, ahí volvimos, nos se robaron la camioneta Otra pregunta para Lean Es muy difícil editar un video Vamos a tratar de hacerlo Porque sí, de la manera simple no. Claramente por ahí a veces Las expectativas de uno son muy altas O uno ve videos de otras personas y dice Damn, quiero hacer eso pero no, esto es la lo, parte más frustrante los equipos por ahí que uno tiene no son claramente los que tienen esa gente muchas veces la gente que uno mira tiene a otra gente filmando pero por ahí para el que está en la casa que tiene no sé, una cámara común o... eso o no un, es común pero bueno, bueno sí, sí, sí. No. o un teléfono o por ahí, Ey, esto ya es bastante más común es un teléfono viejito, tiene sus años eh, es muy difícil porque por ahí con la foto es más sencillo se podría decir llegar al, al proceso de subirlo finalmente editar un video es muy difícil no, a ver, es un tema que para mí es bastante frustrante. Yo tengo videos donde... No apareció el dueño, así que... Es bastante para mí esto porque me ha pasado de editar mucho un video a nivel tipo pro, o sea, transiciones, pa, pa, tomas así, pam, pam. ¿Cómo los puedo Rangers. Sí, muy pro, muy pro, horas de edición y tener 100 visitas. Y el video más popular, me cago en este bueno, cambiamos de lugar porque había mucho ruido sí. La camioneta estaba meta a sonar la alarma Y el dueño no, no iba a aparecer sí, no, no, no. Así que nos vinimos para es que acá estábamos. Que está bastante lindo Estábamos hablando recién, Leán les estaba diciendo De los edición videos de video. con, con mucha edición Que a veces tienen sí, menos que no vistas tiene muchas Y las, los videos más populares Son justamente solamente, Creo que el más popular de todos Que tiene como 500.000 visitas Es una 3100 Es una cámara vieja, vieja y barata con el lente kit, o sea, hoy creo que se consiguen 20 mil pesos. Eh, y esa está grabado así directamente con un tripo de adelante. Y simplemente corté el principio y corté el final. Y ese es el video más popular de todos. Y después, entre el top 5 de más populares, hay uno grabado con un iPhone que es lo mismo que hasta lo edité en el mismo iPhone. O sea, con el mismo programa, el iMovie, Cortás las partes que no van y borras y chao. Y eso fue los más, los más populares, así por así decirlo. O sea que no, no es. Eso lo aprendí de Casey Neistat, no es lo más importante el, eh, la calidad, o sea, obviamente está bueno, el, el audio es muy importante Porque obviamente tienes que escuchar bien, no es lo mismo que no tener, o sea, ahora creo que se está escuchando bien Por más que estamos en el aire libre, pues está un buen micrófono y qué sé yo Pero es importante el audio para que te escuchen bien, pero lo más importante de todo es el contenido Eso es El básico. contenido es el rey, en cualquier red social, chicos no, no tanto el contenido gráfico en sí, que es lo que les está diciendo Leanne ahora, sino el contenido en función de lo que uno dice. ¡Vino <risa> el perro! Yo dije, ¿qué hay ahí? Está el perrito. ¿Quiere eh... participar? Sí, yo está? creo que por ejemplo el video que tenés vos con, con este, de, de la camioneta, lo más importante es el contenido de la camioneta. Claro, y por y eso el, la gente el, le interesó tanto. Por ahí que yo creo que lo que más le interesa a la gente es bueno, el, el sueño que tenemos, que, que, que es muchas veces el sueño que tiene otra gente que es alcanzable porque claramente tiene que ver con las metas y los objetivos y cómo uno se propone a, a ir avanzando de, en estas etapas con mucha suerte la semana que viene vamos a estar haciendo tipo un video así pero con la traffic eh, no sé si le voy a poner esto porque capaz que la quemo pero lo importante es eso qué es lo que ustedes tienen para decir qué es lo que va a ver la persona del otro lado, en este caso en YouTube, o en, o en Instagram, donde sea, y que se sienta por ahí eh, conectado con eso, ¿sí? No hace falta vender cosas espectaculares, eso me costó mucho eh, entenderlo, yo creo que por ahí viniendo más de Instagram, siempre ahí se trata como de lo más wow. Sí. y en realidad no, hay que mostrar lo más humano, chicos, Onda, estábamos en un café, no funcionó, vinimos a grabar acá, y acá funciona, y capaz que esto lo vea mucha más gente que los videos que tenemos como super producidos porque es un tema que por ahí nos interesa a todos es buscarle la vuelta a todo este quilombo y a ver qué oportunidades nuevas aparecen y en qué lugares podemos por ahí explotar lo que hacemos que ya sea no sé salir a la montaña como dijo lean cocinar hablar de finanzas o ir a lo que uno va haciendo en la vida eh, esa es la idea, ¿no? Poder mostrar eso como contenido de una manera honesta Porque si no sirve mentirle a la gente La gente se da cuenta cuando estamos mintiendo Y además de eso, sí, la gente se da cuenta cuando uno miente O sea, eh, hay sí, que si ser no honesto se da cuenta, con el tiempo se da cuenta Entonces, hay que ser, para mí, el contenido que uno genera Tiene que ser honesto, tiene que ser real Y tiene que agregar un valor O sea, la persona que está del otro lado Tiene que irse a su casa o a dormir O a lo que sea que esté haciendo seguir con su vida Con algo que le haya agregado lo que vos acabas de, de publicar Sí, tiene, además tiene un valor. Eh, no hay que quedarse con los números. A mí me pasó la otra vez subí un video que está re bueno, que tiene un montón de tomas ahí en el Cerro Cortés y qué sé yo. Y me quedo, si bien no me quedo con el valor de números, que tiene creo que no sé, 300, 400 visitas, que para el canal es poco, digamos. Eh, los comentarios. Son muy buenos. Hay muchos comentarios de hacer más de esto. Y lo más importante es eso: conectar con el escritor, que, que es el del que justamente lado. está al otro lado es deja increíble comentar. Eso es increíble. Eso es lo más importante. Eh, hay mucha gente que nos escribió un montón de cosas hermosas. Yo creo que lo agradecí un montón de veces, pero es difícil no, no dejar de agradecerlo. Porque realmente es raro, uno no sabe quién va a estar mirando esto del otro lado hoy o dentro de un año o dentro de 10 años y sigue publicado sí, y es muy YouTube loco. no explota. Y por ahí los ven y te desean muy buenas energías y cosas así. Entonces por ahí uno de los motivos principales es no creen solamente por la plata, eh, porque el día que los entierren no se van a llevar nada, sino que creen para poder conectar con otra gente, que sí. a fin de cuentas va a ser la gente que potencialmente los puede llamar el día de mañana para elaborar alguna otra cosa. Sí, eso ni hablar. Así que bueno... Eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Ahí. Eh, Lean está acomodando el banquito. <risa> ya, ya, ya, ya. <risa> Ahora, tenemos vamos, que ir a hacer a ir un a... trámite. Sí, este es el, el panel de mi computadora. Que bueno, es de plástico, está todo rayado. Así que vamos a si podemos conseguir un vidrio para esto. Pero bueno, así que así salió esta aventurita. Que bueno, esperemos que se repita próximamente sí. también en mi canal. A ver Muchas si hacemos algo. gracias, Lean, por venir. Eh, que ir a hacer una. Nosotros estamos súper agradecidos con él porque fue el que tipo, nos empujó para que arranquemos y que cuando colgamos nos dicen, eh, suban o che, no la cuelguen. De hecho, bueno, esto que están grabando ahora que se ve genial y se escucha genial, eh, lo estamos grabando con la cámara y el micrófono de Lean, así que gracias por eso también. Vayan a ver lo sí. que hace porque realmente les puede llegar a servir toda la data que está tirando ahora de economía y cosas que yo no entiendo. Eh, son buenas porque realmente son buenas, les sirven a mucha gente. Recuerden suscribirse, dar me gusta y todas esas cositas.